Pues tenía ganas de jugar otra Edwards, pues. Es que para cada Katie Party se van a formar así. Pues espera un poco. Pero bueno. Lo importante es. lo viví casi de los últimos. Todo buena la partida. No me puedo quedar. Pero tengo ganas de romper huevos. Tengo ganas. Tengo ganas. Me compré doble espada. Bueno, para un año que hay ti party, por fin lo puedo jugar ahí está, L1, 4 de abril de 2020 Pero bueno, nadie se preocupa por el huevo, que hay que cubrir. Entonces, yo se lo cubren. Aunque sea así, con protección base. Es que yo no sé si podemos ganar este partido o no. Pero... Para cada cien cada años que hay, no Ay, me caigo yo. <tose> un año que hay, para cada un año que hay, cada un año que hay. Dios, pesado. No lo que yo creo que hay que ir a por esos tíos. Les están poniendo.. Pesados, pesados. Yo no quiero gente pesada y... me, me, me asquen aunque por el este no se puede <risa> adiós tío verdad cada año ¿No que hay que partir yo tengo título. Para cada año que hay Tea Party. Hola, bros. Hola, bros. Para cada año que hay Tea Party. He Un perder. eché una, mínimo me eché una, mínimo me eché una, con 3, un pico, bloques, es básico no se cubrir no puedes permitir que hola puedes permitir que sean chutando así uy que con esto como pegan eh una espada tiene sharknet. No me gusta. Uf, nice. Nice. Solo 20. Solo 20 carnal. Uno más. Ahí está. obviamente eso necesito necesito esto hay que dejarlo claro Ven nos pillamos la espada de diamante o nos pillamos eso es que mejor el largo largo el es fundamental el arco es fundamental antes que la espada. Un no, rey de punch. Eso, compañero, equipate. Equipate full. Deberíamos coger más el gol. Y ahora... 15, 15, yes. 10. Tendremos 12 Bueno Está claro Vamos a ver. Vamos y esto, porque ahora nos pillamos blogs. Necesito 25 me va a comprar un arco. Pero ya tengo 32. Nos apoyamos arco con Punch. y flechas. Perfecto. ¿qué más necesitamos? Pico con eficiencia 8. Y. Este, sale sobrando, tío. No te quiero. Bueno. Ahora, esto por aquí, esto acá, esto acá y esto acá. Solo quedan dos. Del equipo rosa quedan. Ah, son nosotros, somos el equipo de rosa. Del equipo oro quedan cuatro. Nosotros quedamos ¿tú? cinco. Me faltan cinco. Y ahora sí, me pillo un puentito. Esa. Tómalos ¿Por qué? ¿Por qué dices que está perdida? ¿Por qué? La partida no se pierde Fácil Ah bueno ¿Sabes qué? Me equivoqué Este sí va a pasar ¿Por qué está perdida la partida loca? Esta partida no puede estar perdida Jamás no Otro Va a comprar más flechas Es lo que voy a necesitar Primer manzanas okay, o sea, obviamente no Está gustado, pero si no tengo manzanas Y qué más, qué más, qué más, hola, más grande del cuatro, no eres más, te doy 9 te vas que soy buena, más bloques el centro de a ver si por ahí tenemos algo diamantito algo que nos haga falta porque por ahí de paso podemos con mi compañero tengo el tipo de eficiencia 8 Sí sí sí. sí, sí. sí, el compañero Tú siguen, tú siguen, tú siguen. Corre, corre, corre, corre. Corre. ¿Sabes qué? Yo creo que... No pueden despojar el grupo. Muy bien Necesitamos hacer algo No nah. Primero me va a conseguir Algo gods Primero algo gods Eso equipo Eso pensé Me gusta Me gusta Me gusta tan difícil. No difícil, pero no imposible Dos ¿no? y... stacks Casi, casi, casi Dios No, primero flechas Primero flechas Primero no nada No es muy difícil Hay un oro Res de regreste Viene el oro, viene el oro Si no es oro Eso es ¡Lila! Muerto. Muerto, Arcángel. Sé que este tío va a ¡Uh, diamante! Vale, bueno, tenemos para pillarnos algo de... de diamante. Primero el peto. Yo creo que es lo primero. Vamos a hacer peto. Yo quiero romper ese huevo, así que no puedo permitir que el tiempo nos vea. El nos vea. Así tengo todas partes. ¿Qué razón? ¿Cómo que feo? Ya voy. Se está muy cara. Se demora mucho para... algo. Están motivando al otro Eso no puede seguir Eso no puede seguir Go Vamos todos contra el murado Todo contra el murado puede seguir No Ya Vamos a equipar Full diamante Tenemos pico tocho Todo Sí Full diamante Full diamante que coche necesitamos? No. Perfecto. Así yo voy por él. El... Bueno, vamos a ganar esta partida, ¿no? Bueno, vamos a ganar esta partida. Vamos... Un diamante... Ahí te lo paso... y Ahora sí... Madre mía... Un no, besito para... Besito... Algo para miniatura... Un diamante... ¡Graigó! Me Yo voy poniendo. El... Me voy poniendo. El... ¡GG! ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Y! ¡Vámonos! Si se gana una partida de... Sí. Wars. Así es g Play, chavos!